Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles. Uh... Una bolita que me sube y se va. Algunos centímetros más tarde. Caray, eso sí me interesa. ¿eh? Cielos, qué macizo. Algo anda mal. <tose> Bueno chicos espero que les guste este gameplay de Suma de Lux para PS y Xbox 360, va a haber una tocada en diciembre y aún no 10 en el día, y la hora den de tocada en el faro de oriente y no nos dicen día tal y yo les aviso en Instagram para saber si quieren estar en vídeos y en travisión en YouTube chicos pero eso no importa de nada cuando va a haber una tocada yo les avise cuando fecha y la hora va a ser en evento del faro de oriente mi nombre es este Alter Flerz avisen en la comunidad de youtube y estoy haciendo logo para avisarles que la tocada el vez para yo lo imprima y los manda por instagram para vean el trabajo lo que hace uno mi nombre es este alt elf y otra va a estar en el ofrito en el faro de oriente